Saludos cordiales desde la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi nombre es Leonardo Izquierdo Montoya, soy el titular de dicha cátedra. Sean bienvenidos al curso MUC Cambio Climático en América Latina. Este proyecto nace como proyecto de vinculación de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades y es parte del proyecto Guardianes ODS a través de su objetivo número 13, Acción Climática de la Cátedra Unesco de Desarrollo Sostenible de la UTPL, en el marco de los retos y desafíos que hoy en día demanda la Agenda 2030 y los ODS. Se vuelve fundamental generar propuestas que eduquen a la colectividad y permitan conocer cómo y de qué manera se puede enfrentar estos cambios. En la actualidad, a nivel global, podemos visualizar los efectos de cambio global y conocer sobre esta temática, que te ayudará a comprender lo que está sucediendo y por qué es importante llevar a cabo acciones climáticas. Es así que este curso articula a investigadores y docentes de varias áreas del conocimiento para introducirlo al tema de cambio climático desde una perspectiva multidisciplinaria. Si entendemos a la sostenibilidad como un concepto multidimensional e integral, sabremos cómo resolver la problemática que tenemos desde ya. Lo económico, lo social, ambiental e institucional deben ir de la mano para que obtengamos mejores resultados y de gran impacto. Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible se suma a esta iniciativa y está esperando que jóvenes como tú se involucren activamente y participen de este curso. Bienvenidos nuevamente. Abordaremos interesantes temáticas que te darán una visión integral sobre el cambio climático. En el primer módulo, Andreas fríes nos presenta conceptos introductorios de cambio climático. En el segundo módulo, Alexandra Moncayo nos expondrá sobre desarrollo urbano sostenible. La acción climática en América Latina se abordará en el módulo 3 junto a Caterine Cuesta. En el módulo 4 se explorará lo referente a participación, en medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, el cual tendrá una colaboración en conjunta de dos docentes, Vanessa Duque y mi persona. En el quinto módulo, Vanessa Duque abordará la responsabilidad social ciudadana frente al cambio climático y finalmente Verónica Íñiguez nos acompañará en el módulo 6, exponiendo sobre el liderazgo y cambio climático. Al participar de este curso con la información brindada, te concientizarás sobre el cambio climático y sus repercusiones, formando parte de esta iniciativa en beneficio de tu comunidad. Al realizar las tareas brindadas formarás parte de la acción climática de tu localidad. Ánimos, que todos podemos contribuir.